Eh, pale, chamo, ¿cómo estás Ale? Bienvenido a este nuevo video, estamos aquí en un video Prácticamente un story time, en el cual Vamos a contar una vaina Que me pasó hace bastante tiempo Cuando estaba el boom de los remixes en mi canal El cual desató una Oleada de personas que querían también su remix El retirado Actualmente Alan FTP También quería su remix, ya me había escrito Juan Guarnizo, me habían escrito muchas Otras personas más, para que les hiciera Su cancioncita para usarla en sus alertas Lo cual en el momento que me la pidió Alan pasaron cosas pasaron cosas terribles en el momento que yo le hice el remix al dead a Juan y a todas esas personas que actualmente tienen remix en mi canal yo tenía una computadora tenía una computadora medianamente decente no tenía gráfica pero podía hacer el trabajo de hacer música y videos los cuales podía hacer videitos semi musicales para los remixes en el momento que Alan FTP me escribe y me dice, oye, ame un remix, por favor Porque él era del gremio de, de Dead y de esa gente Yo dije, pues po, bueno, ¿por qué no? Pero yo en ese momento poseía la poderosísima Canaima Las Canaimas son unas computadoras que dan aquí en Venezuela La dan en el, en el colegio Y yo tenía una, la cual eh, no, no podía hacer mucho, la verdad Podía hacer música, pero limitada Podía hacer videos, pero limitados Podía hacer un montón de cosas, pero todo limitado porque no se puede negar que la canaima me ha ayudado en muchas cosas He hecho muchas de mis canciones, las cuales están en el canal, en la canaima Lo cual no me puedo quejar del todo La cuestión es que en ese momento no podía editar videos No podía hacer los maravillosos videos que les hacía los remixes Porque aparte de yo hacer la canción, yo les ponía un video de fondo con referencias a la persona que le hago el remix, incluso al ritmo de la música buscaba hacer todo que encajara con la canción de fondo. ¿Qué pasa? Que esto desató una marea de hate De parte de él, claro, yo lo entiendo Porque eh, ves los otros remixes Tiene su videito y el del Solo tenía una foto del dibujado Animado que conseguí en internet Era lo que podía hacer por el momento Lo cual él en un directo que Por cierto, borró, dijo Un montón de cosas, lo cual eh, En ese momento me sacó bastante de pedo Y yo pana, estoy haciendo Todo lo que fuera posible, lo que es Posible para mí hacerte En la canción, incluso lo puse en los en los comentarios, fijé un comentario el cual ya se los voy a leer, en el comentario yo le dije, no le hice una edición a este remix ya que Alan FTP no tiene mucho contenido editable y tampoco sale bailando en ningún video, pero lo hice por ustedes, se me hizo muy difícil encontrar la voz adecuada ya que él utiliza mucha canción de fondo y no puedo ver directos en vivo, ya que mi inter es muy malo, si ustedes quieren colaborar con el canal pueden mandarme las voces en correo los remixes Saldrán mucho más rápido La cuestión es que yo también metí esa excusa ahí Porque no podía editarle el video O sea, tampoco podía buscar en todos sus directos O sea, ponerme a ver todo el directo Y rebuscar en donde no tuviera voz de fondo Donde bailara, donde esto Porque realmente tenía muy pocos clips Era otra cosa que se me... Era otra cosa que me faltó mencionar Yo realmente no lo sentí como que estaba molesto conmigo Pero sí sentí que... Eh, me dijo que el trabajo se lo había hecho incompleto Y sí, se lo había hecho incompleto Pero la cuestión era que estaba en situaciones muy precarias Las cuales intenté siempre resolver Incluso en ese momento se me hacía difícil Como trabajar en algo para obtener una computadora nueva, la cual nunca pude armar por esas precisas especificaciones que estoy dando. Los trabajos acá en Venezuela y en, y, y en especial en el sitio donde vivía yo tendían a pagar muy, muy, muy poco. Y ni siquiera en 10 años iba a poder armarme una computadora decente para volver a hacer el tipo de contenido el cual estaba acostumbrado a hacer para los remixes. Le escribí a Juan y en ese tiempo no era muy maduro, lo cual las palabras me salían del orto y no sabía cómo expresarme, lo cual creo que nunca entendieron el punto en el que quería llegar y tampoco quería incomodar ni dar pena. Yo le pedía apoyo a Juan, eh, tengo mensajes directos con Juan Guarnizo por Twitter, básicamente diciéndole mi situación y ver si a él me podía apoyar, aunque sea, no sé, mandándome audiencia o lo que sea, apoyándome con alguna máquina base. Un apoyo puede ser desde mencionarme en algún video o lo que sea Para que mis videos tuvieran un poco de ganancias Y poder armarme mi PC O simplemente ayudarme con alguna herramienta o lo que sea O darme trabajo directamente Lo cual a Det también le dije lo mismo Y a Pisa Creo que es también una chavala que juega con, con Det y con esa gente Bueno, jugaba porque ya no la he visto en sus videos También le mencioné mi situación Y esperé que alguno de ellos me dijera epa bueno, yo te puedo apoyar con esto, yo te puedo apoyar con lo otro Pero ninguno de ellos lo hizo y lo entiendo Porque tampoco fui tan directo Solamente les dije que estaba jodidamente difícil Volver a hacer el tipo de contenido que estaba haciendo Y en ese momento era un contenido top Porque todos querían un remix Lo cual no pude hacer porque me quedé muy corto Con la herramienta que tenía en ese momento pero el hoy por hoy no creo que los remixes vuelvan a tener la repercusión que tuvieron en su momento lo cual no sé actualmente qué contenido subirá al canal pero mi corazón dice que suba contenido de videojuegos, sigue haciendo musiquita, sigue haciendo lo otro ustedes también pueden opinar porque realmente, quiso, porque realmente quiero revivir el canal y traerles contenido de calidad ya que actualmente mi vida ha cambiado muchísimo, estoy en la ciudad aún no tengo una pc decente pero tengo internet decente para poder traerles un contenido muchísimo mejor bueno la cuestión es para finalizar el señor Alan FTP se enojó muchísimo y yo pedí disculpas, le dije, le dije de buena onda que podíamos hacer otra cosa, podía hacerle otro remix, otra, si no le había gustado podía hacer otras cosas más para que él lo pusiera de alerta. Incluso uno de los suscriptores le hizo el video, pero ese video desapareció también, lo estuvo buscando para hacer este video, hizo agarrar el remix mío y le puso eh, su video y ya tenía un video de de su remix, por lo tanto la gente estaba apoyando, en ese momento mi canal estaba fluyendo por las cosas que me pasaron, que me quedé sin herramienta, que me quedé sin nada para poder hacer contenido y de paso se estaba yendo la luz cuando se fue la luz nacionalmente que se desapareció toda la electricidad del país, en ese momento también el canal estaba rompiendo con lo del Rubius y no pude seguir por esas cosas, se me quemaron un montón de cosas pero yo siento que fue un momento de mi vida en el cual tuve mucha mala suerte pero las cosas no son para siempre En este momento he vuelto con mucha fuerza Y espero su apoyo Espero que le den like, se suscriban y comenten Y que sobre todo comenten qué contenido quisieran ver Porque aquí estoy, aquí estoy Si quieren volver a ver Remix De verdad yo lo puedo intentar Y de verdad veré el apoyo que tiene Y si no me iré por otras ramas Pero mi sueño básicamente es hacer contenido Me gusta hacer esto, me gusta hacer videos Me gusta hacer muchas cosas que sean referente al audiovisual Pero si no sé qué voy a hacer Para ustedes en este canal Realmente es difícil Es difícil traerles un contenido que les guste Bueno nos vemos en un próximo video Adiós